Es muy fácil saber que ventana está ralentizando o pestaña nuestro ordenador. Simplemente hay que pulsar las teclas al mismo tiempo, la de mayúscula y la de escape. Se nos va a abrir una ventana que es como la mensaje de la tarea, pero del navegador. Y funciona con todos. Este, por ejemplo, es Vivaldi. Entonces yo lo que hago es, hago clic sobre uso de memoria y se ordenan por el uso de memoria RAM que están utilizando. También figuran aquí las extensiones que tenemos instaladas. en el navegador. Entonces aquí podemos comprobar que la aplicación Canva... Es la que más RAM me está utilizando, que sería esta. Vamos a ver en Google Cloud, bueno, varía un poquito, pero funciona exactamente igual. Además, podemos agregar columnas con más datos. Si pulsamos con el botón derecho sobre la barra de título o sobre la primera fila, no sé cómo se llama exactamente. Y también podemos quitar, voy a quitar la ID de proceso. Si queremos cerrar una ventana, lo podemos hacer desde aquí. Por ejemplo, voy a cerrar esta. Le doy a finalizar el proceso una vez que esté marcado y se cierra. Bueno, se cierra el proceso, pero queda aquí la pestaña, también muy similar. Como alternativa al trabajo de teclado, por ejemplo en Chrome, tenemos aquí en los tres puntos, luego en más herramientas, en lo que es el administrador de tareas. En Edge, están los tres puntos: más herramientas, administrador de tareas. Este también deja añadir y quitar columnas. Bueno, pues ya he respondido a la pregunta que me hizo un suscriptor. Muchísimas gracias por la visita, un saludo y buen día. Chao.